Eh, a mí se me metieron. Yo tengo una cuanta caja en el parqueo del que llevo la ropa usada. Y el eh, viernes pasado eh, se me metió un señor, eh, vamos a decirle así, señor, y me llevó una, una caja llena de ropa y la rellenó con, con cartera de todo. ¿Eso queda dónde? Eso queda en Otorio Camilo, eh, en, en, la, en la avenida Troncal, casi esquina primera. ¿Más o menos qué hora fue eso? Pues a la 1, como las y 20. ¿Valorado en cuánto el robo más o menos? Bueno, esa caja está valorada como, como porque eso son ropa usar, como en cuatro mil pesos. Eh, tienen imágenes de la persona en cámara de seguridad y eso. Sí, allá hay cámara de seguridad y, y tengo las imágenes aquí. Ok, ¿qué le pide usted a las autoridades? Bueno, la autoridad que, que tomen en cuenta en, en este asunto y que esas personas que andan así eh, robando muy limpio, como hay andaban, muy bien vestido, que te. porque que lo vean, pues, que, que, que por pues, favor, que, que lo detengan y, y, y, y, y los registren a ver qué busca por la zona a esa hora. ¿Cómo es el patrullaje por allá? El patrullaje es bueno por allá, por allá patrulla mucha gente. ¿eh? Él le tocó la buena suerte de que yo salía a la terapia en un brazo. A las 12.45 y, y ese metió a la, a la bombina. Ok, ¿en nombre suyo cómo es? Antonio Valdiria.